Desde la Comandancia General de la Guardia Nacional Bolivariana, seguimos empeñados en hacer más con menos, en hacer mucho con poco. Esa es nuestra estrategia. Mientras los gringos se ensañan contra Venezuela, nosotros, guiados por mi comandante en jefe, Nicolás Maduro Moros, seguimos dando demostraciones de fortaleza y resistencia. La voluntad está sobre todas las cosas y hoy... Estamos materializando la entrega al Comando Nacional Anti Extorsión y Secuestro vehículos blindados que se encontraban inoperativos y que fueron completamente repotenciados con la mano de obra de nuestros efectivos gracias a la gran misión Negro Primero y a la dirección logística del componente. Hoy esos vehículos saldrán a la calle a llevar seguridad, a llevar bienestar, a llevar la mano del Estado al servicio del pueblo. Los hombres de la Guardia Nacional Bolivariana seguirán haciendo su trabajo como lo han venido haciendo y lo seguirán haciendo por siempre. Venceremos.